Gracias a todos por venir a esta celebración eh, en mi honor. I have to I Me tengo que disculpar porque no hablo español. My is but my brain in mi corazón es nicaragüense, pero mi cerebro no funciona aquí en este país. However, as you heard, I have this, collab with this colleague, Marco uh, pero sin embargo tengo aquí a mi par, a esta persona que escucharon, Marta Lanusa uh, uh, like que también trabaja para el Proyecto Nemean Ortiz con la Casa Materna en y el Proyecto Nemean Ortiz con trabaja aquí como mi, pro, mi tercera hija. And I want to my to y quiero darle mi respeto al secretario Ed. Evers que no pudo estar aquí hoy. Pero lo miré a Evers en León el día que llegué a Nicaragua. Y mi respeto a la alcaldesa y al vicealcalde. To uh, the two political secretaries. Que están aquí en su papel de secretario. And to um, the uh, special greetings, as, as you heard, to my friend Stephen Sefton, who come, came from Esteli and is a great friend of Nicaragua. También quiero dar mis respetos, como ustedes escucharon, a mi amigo eh, Stephen de Estelí que yes, también es un gran amigo de Nicaragua. And, uh, I just met the mariachi Jacob, Jacob and he's, he pr promised me gonna play beautiful music for us all. Y so, también quiero dar mis saludos a quien acaba de conocer al músico Jacobo que vamos a disfrutar de su música hoy todos. Now, organizations, the United States, organizations in Solidarity with Micaragua. También les traigo saludos de dos organizaciones en Estados Unidos que están trabajando en gran solidaridad con Nicaragua. Una es la organización regional, el Comité de Rochester para América Latina. Y ahí eh, tengo el honor de ser secretario. Y también pertenezco de parte de la organización nacional, La Red por Nicaragua. Y estoy allí como miembro ejecutivo y estoy muy orgulloso de ser, pertenecer a ellos. And I bring also from my entire family. Y también traigo también saludos de mi familia entera, my wife, de my, mi esposa, my, uh, Margaret, mis dos hijas, Sarah y Elizabeth, y mis dos grandsons de mi esposa Elizabeth de mis dos hijas Sara y Beth y de mis dos nietos uh, los nombres de mis nietos se llaman Jacobo, Jacob y Joshua y por cierto que mi nieto tiene el mismo nombre del mariachi Jacobo Jacob. now, now I have to talk about some ahora tengo que hablar sobre cuestiones serias que tengo que apologize for the actions of my government. Tengo que disculparme por las acciones que está haciendo mi gobierno. Estados Unidos ha intervenido en Nicaragua desde el siglo XIX. Primero, William Walker, Primero llegó William Walker, después, marines, después enviaron los marines, después llegó la familia Somoza, y la contra Después hicieron una guerra contra attempt, y ahora tuvieron el intento de golpe de estado. Terrible in Todas son terribles interferencias. Nicaragua's internal affairs. Terrible interferencia en los asuntos internos de Nicaragua. Uncle Pero el tío Sam no le importa eso, él busca lo que quiere y eso hace. Militantes. Vamos a hablar abiertamente aquí entre militantes. Lo que sucedió en los últimos meses no fue una resistencia popular. Fue un intento de golpe de estado violento. Y no lo deberíamos llamar más que un intento de golpe de estado. Y fue organizado y financiado por una organización estadounidense que se llama el Fondo Nacional para la Democracia. Si alguien no está de acuerdo conmigo, ahora lo puedes decir. Yo creo que todos estamos de acuerdo. What the problem has is to be a US El problema es que Nicaragua se, eh, no quiere aceptar ser una colonia de Estados Unidos. Y si ustedes eh, no son Honduras porque de, entonces los Estados Unidos diría, ah, está bien Honduras. No, son es nuestra colonia ahora. As you know, and I know, este es Nicaragua. Y como ustedes saben, y yo también sé este no es Honduras, este es Nicaragua. President, our president Reagan, dijo que no se hubiera hecho que Daniel Ortega surrender. Y como nuestro antiguo presidente Reagan, una vez dijo. Yo no estaré contento hasta que se rinda Daniel Ortega el Presidente. And gonna man, Ortega is never gonna y les puedo decir que ese hombre murió como un hombre infeliz porque Daniel Ortega nunca se rindió. So Reagan is gone bueno, Reagan ya no está. Y ahora el Presidente Ortega es el Presidente de ustedes. Para mí es un gran privilegio ser llamado el hijo de del Sousa. To to, uh, también es un gran privilegio tener, haber recibido la medalla del presidente Ortega. Y es también para mí un privilegio estar aquí hoy aceptando este reconocimiento. Pero le puedo decir algo importante para mí. I said, when I received these awards, to me. Yo digo, tengo que asegurarme que la gente de Nicaragua no me da estos reconocimientos y que crean que yo no, no me los merezco. So, that means I have to por, Nicaragua. por eso es que he prometido trabajar por la gente de Nicaragua. Y eso significa que tengo que ser un sandinista militante. Y ayer estuve en la oficina del secretario Julio y ya firmé toda la ficha para ser un militante sandinista. Y... Sí. En los Estados Unidos estamos recibiendo un bombardeo grande de todas las mentiras sobre Nicaragua. Lo que ya están diciendo los medios es que aquí todo es, se trata de un gobierno represivo. And y estos pobres estudiantes que no, estaban sin armas estaban protestando ahí. Y que el gobierno aquí actuó con violencia y fue a meter allí casi 400 personas. ¿Alguien aquí cree eso que dicen allá los medios en Estados Unidos? No. Y de hecho yo tampoco creo eso. But it has been very difficult. Pero ha sido bien difícil. Porque es cierto, la, la, los medios de la derecha dicen esto es verdad, esto es verdad. And, and pero, sin embargo, aún los medios de prensa progresista creen que eso es verdad también. Pero, claro, gente como Steven y yo hacemos un gran esfuerzo para contrarrestar y decir, aquí están las verdades. And we're doing our best. Y estamos haciendo lo que podemos. But I want to explain my Y bueno, voy a compartir con ustedes mi análisis de por qué creo que eh, este intento de golpe de Estado surgió en esta época. Because, because Porque ellos querían pasar esa ley, NICA Act. No quiero decirle lo que ustedes ya saben. Alguien saben aquí todos qué significa la Nica Act. Levanten la mano si saben. Levanten la mano si saben. Alguna gente no sabe. voy a ser breve en brevemente. Le voy a describir brevemente. Eso en resumen es que hay una ley que dicta que en los Estados Unidos va a intervenir cualquier préstamo internacional que se le dé a Nicaragua, especialmente al Banco Mundial, y el, IMF. el Fondo Monetario Internacional. So, and I believe that the act will pass. Y yo creo que esa ley va a pasar, la van a aprobar. Porque cuando esos supuestos estudiantes inocentes viajaron a Estados Unidos, se encontraron con senadores enemigos de Nicaragua como el, Marco, como el Ted Cruz y Marco Rubio. Se encontraron con el senador Ted Cruz. Y se encontraron hadn... con otra congresista que H se llama H Rose Littenen, que era una congresista de extrema derecha. So we know Entonces sabemos dónde estaban las mentiras And who they paid by. y quiénes les pagaron. But I think the, the bill will pass anyway. Pero yo creo que en este momento esa ley va a pasar, la van a aprobar. Porque aún algunos representantes que son aceptables para nosotros creen en eso. Ustedes tienen que estar preparados para que eso pase y yo sé que el presidente Ortega está preparado. Porque todos ustedes están informados. Porque lo que va, va a ocurrir es que ustedes se tienen que ceñir más los pinchos y es muy desagradable eso. Now I know that it's to live in Ahora, yo sé que es bien difícil vivir en Nicaragua. And even before the It was difficult. Now it's more difficult. aún antes del intento del golpe de estado era difícil pero ahora es más difícil And the Act, going to be more y después que aprueben esa NICA Act va a ser más difícil pero al menos quiero darles una buena noticia en los Estados Unidos no tenemos un partido político que trabaja para la gente our is 6. tenemos elecciones el 6 de noviembre pero recuerden que ahí tenemos dos, únicamente dos partidos políticos, uno de extrema derecha And one is from the right. y otro es del centro derecha. And what don't we have? Y allí no tenemos, no hay sandinistas allí. Okay. So... Um, so that makes it better to be in Nicaragua in many ways. Eso que de es mejor aquí en Nicaragua. So I'll close with these words. Voy a cerrar con esas palabras. Viva Sandino. Viva. Uh, Viva Alsace. Viva. Thank you.